Qué buenos tenerlos en la tarde de hoy. Bienvenidos. Estamos muy contentos de recibirlos aquí en el laboratorio de educación a distancia. Como bien les ha comentado el doctor, tengo la encomienda de adiestrarlos un poco en desarrollar algunas estrategias para buscar información académica en área de química. Ciertamente los ejemplos los vamos a enfocar en esa área porque es su área de especialidad pero esto lo pueden también aplicar a otras áreas multidisciplinarias, ¿verdad? Dependiendo de los cursos que ustedes también estén tomando. Eh, como pueden notar aquí en pantalla, la presentación tiene un QR code. Si ustedes lo quieren escanear, pueden hacer la presentación y tenerla con ustedes. O también prestar atención al frente y todo este material luego al final se les va a compartir. La ventaja es que van a tener direcciones electrónicas, recomendaciones e información que luego ustedes van a poder acceder, ¿ok? Muy bien, jóvenes, como pueden notar, hay unos temas particulares que vamos a discutir hoy, entre ellos, darle de algunas definiciones, ejemplos, algunas características importantes, cómo pueden llegar a la biblioteca, eh, enfocarnos en más recursos electrónicos, pero darle valor también a lo que es en papel, porque sabemos que hay información todavía en recursos impresos que ustedes pueden conseguir, Vamos a ver ejemplos de búsquedas en bases de datos y les voy a compartir unas referencias al final. Eh, quiero comenzar con esta frase porque yo quiero que ustedes se sientan en confianza, se sientan cómodos y que ustedes no olviden, ¿verdad?, esta experiencia inicial en la búsqueda de bases de datos y búsqueda de información académica. ¿Por qué? Porque en ocasiones este proceso puede ser arduo, puede tomar mucho tiempo y puede crearles un poco de confusión si no establecen algunas estrategias, así que en el día de hoy no solamente quiero que me escuchen, sino que también practiquen, ¿verdad? Por eso era el propósito de que trajeran computadora o se conecten con el celular, como ustedes prefieran, para que podamos eh, lograr que ustedes se sientan cómodos en este proceso, ¿ok? Vamos a ver, aquí en cuanto a lo que son recursos bibliográficos, esta frase pues, puede ser un poco general, pero también ustedes pueden considerar que son fuentes de información, ¿verdad? Un recurso bibliográfico, como pueden ver aquí en pantalla, dice material informativo disponible en distintos formatos. Puede ser en papel, como puede ser electrónico. ¿Cuál es su preferencia ahora mismo para buscar información? ¿Prefieren buscarlo impreso o a través de la computadora o equipo digital? Digital. Equipo. Ok, digital por acá y allá atrás las chicas. Digital también, ¿verdad? Sabemos que es una tendencia lo hemos visto constantemente entre ¿verdad? los estudiantes a nivel universitario, hasta incluso nosotros como empleados, también hemos creado ya el hábito. Así que ese va a ser el enfoque de hoy. Nos vamos a ir por esa línea. Sin embargo, queremos valorar y reconocer ¿verdad? que hay unos recursos bibliográficos como son enciclopedias, diccionarios, manuales, que les pueden ayudar ustedes también a encontrar información. Eh, importante en el tema de la química regularmente en una biblioteca pues esa información ustedes la pueden encontrar en el caso de la biblioteca aquí de Humacao pues en el segundo nivel que ustedes saben que van allí al área central del escritorio y preguntan por los recursos que tienen sobre temas de información ¿verdad? Eh, regularmente hay libros, enciclopedias, diccionarios libros de texto también algunos de ellos accesibles ¿verdad? en el tema de química y por eso pues, es importante valorar, ¿verdad?, ese tipo de recursos. Sin embargo, sabemos que el electrónico pues, es una tendencia y aquí pues, les mencionamos algunos, ¿verdad?, eh, recursos adicionales que también ustedes pueden utilizar. Acá les menciono recursos electrónicos de agencias gubernamentales es porque muchas veces, si hacemos búsquedas en internet, también las agencias les proveen información valiosa, eh, um, aparte también, bases de datos y repositorios de acceso abierto, no necesariamente tiene que ser por suscripción. Eh, de igual manera les menciono aquí el directorio de, de recursos, en este caso de revistas open access que son abiertas y gratuitas. Vamos a ver ejemplos hoy. De igual forma, el DOAR que ustedes ven aquí, esto es un directorio pero de repositorios, que son documentos digitalizados accesibles para todos ustedes. ¿ok? Y vamos a ver toda esta literatura en unos minutitos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien, aquí esto es como ¿verdad? un resumen de lo que acabo de explicarles. Y bien importante que ustedes reconozcan estas características que les presento. Porque regularmente los recursos electrónicos son bien dinámicos e interactivos. ¿verdad? En un momento dado, cuando los accedemos... Podemos leerlo, podemos bajar, podemos compartir información, pero si no lo hacemos en el momento indicado, ¿qué puede pasar? Que ya no está disponible, ¿verdad? Así que es bien, bien importante para ustedes que cuando hagamos el ejercicio de buscar algo en el día de hoy en un futuro cercano también, bajen esa información y la graben, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento ya deje de estar disponible. De igual manera, sucede con eh, las limitaciones en compartir esa información. Nuestros recursos electrónicos ahora mismo, disponibles aquí en un Macao, son por suscripción. Quiere decir que la institución paga por un año. Si esa suscripción no se renueva, pues entonces luego no van a poderla ver. Quiere decir que esa distribución de información tiene que llevarse a cabo en ese momento indicado en que ustedes están entrando. Yo les recomiendo que todo lo que busquemos yo espero que no haya ninguna dificultad. Ustedes aprovechen, lo graben en su computadora, se lo envíen al email o ¿verdad? graben de una forma u otra la información. De igual manera, van a poder notar que en ocasiones les provee enlaces, enlaces a otras páginas y entonces les da a ustedes otras recomendaciones de recursos que pueden acceder. ¿okay? Eso también es bien importante y es una gran ventaja ...que les provee a ustedes los recursos electrónicos. Ahora bien, vamos a ver cómo nosotros podemos llegar a los recursos electrónicos a través de la biblioteca. Ustedes me dicen, salud, <ríe> ¿han utilizado la página de la biblioteca para acceder a recursos electrónicos anteriormente? No. Muy bien. Pues quiere decir que de manera rápida y sencilla, se los voy a explicar en un minutito para que ustedes lo puedan ver. Van a escribir la dirección que ven en pantalla. Si quieren, hagan el ejercicio, por favor. Y aquí la tienen. Ok. Biblioteca.uprh.edu. Rápidamente la dirección, ¿verdad?, se redirige a otro espacio web y van a llegar a esta pantalla. Ok. Me avisan cuando todos lleguen. Sabemos que a veces, ¿verdad? Dependiendo de la conexión del Wi-Fi, pues sube rápido, otras veces toma más tiempo. ¿Pudieron? Allá atrás, chicas, ¿sí? Perfecto. Muy bien, pues estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vemos toda la descripción, ver la información básica del lugar, pero aquí el enfoque del día de hoy son los recursos, que es lo que ustedes quieren acceder y llegar a buscar que ustedes van a hacer ustedes van a acceder bases de datos quiere decir que quieren buscar información bibliográfica de distintos recursos en distintos formatos a través de un espacio web pues vamos entonces a marcar esta opción que dice bases de datos y van a ver una lista una lista de muchísimas bases de datos que actualmente la institución suscribe para ustedes si ustedes de momento no conocen el nombre de la base de datos que ustedes necesitan, pues entonces se sugiere que también hagan la búsqueda por tema o materia, que sería esta, op esta opción que está al lado derecho, ¿verdad? Listado por materia. Y en el caso de química, oprimen ese enlace y le va a dar algunas recomendaciones. No necesariamente esa información está completamente actualizada, quiere decir que en el día de hoy yo les voy a añadir otras recomendaciones adicionales, ¿ok? Pero sí por lo menos tienen una recomendación principal que es ACS Journal, que es una de las bases de datos principales en el área de química que incluye más de 70 revistas profesionales que ustedes pueden utilizar. Así que con esa nada más, yo entiendo que van a poder encontrar información muy valiosa para esta clase, pero de igual forma les mostraremos algunas otras más, ¿ok? ¿Todos llegaron a esa página? Ahora bien, bien importante que sepan que si ustedes están conectados a través de, eh, como les digo, de forma remota, que no están dentro de la institución, no identifica el IP de la computadora, no están en la red de la institución... En lo que va a hacer la base de datos es decirle que ustedes no tienen acceso ok eso normalmente sucede ahora mismo no estoy segura si está ya eso configurado funcionando bien vamos a hacer la prueba pero en esta ocasión se supone que si ustedes están haciendo la prueba con desde adentro no tengan ninguna dificultad aunque ¿okay? se lo digo porque si ustedes tratan desde su hogar la forma de entrar es diferente aunque ¿okay? Si yo voy arriba, ustedes vieron que yo marqué bases de datos, ¿verdad? Si ustedes están fuera de la institución, van a abarcar accesos remotos, bases de datos. Quiere decir que es el segundo enlace, ¿ok? Esa es la diferencia. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos bien. Por ejemplo, volviendo entonces a la presentación, vamos a ver que luego de explicarle brevemente dónde están los enlaces, antes de entrar de lleno a la explicación de cómo buscar en ACS y otras bases de datos, yo primero quiero conocer si ustedes previamente habían escuchado sobre alguna base de datos o habían hecho alguna búsqueda en ella. Así que les pido, por favor, que marquen ese QR Code para que me puedan responder la pregunta y vamos a ver entonces las respuestas de ustedes, ¿ok? Menciónenme las bases de datos en ciencias que ustedes conocen. No necesariamente tiene que ser para esta clase, puede ser que la hayan usado en alguna otra clase o simplemente que la hayan escuchado, no necesariamente buscado, ¿ok? Mientras ustedes escriben, sus respuestas van a aparecer en pantalla y no va a identificar quién fue, es simplemente para saber qué conocimiento ustedes tienen sobre el tema, ¿ok? Lo que se espera es que escriban un nombre. Yo le doy aquí algunas, algunos ejemplos, pero no tienen que ser estos. Es según la experiencia que ustedes hayan tenido. Ya comenzaron a responder. Me comentan por ahí, National Geographic. Muy bien. ¿Alguien más conoce de National Geographic? Si lo conocen, lo pueden escribir. Si alguno de ustedes han utilizado alguna revista de ACS, también lo pueden escribir. ACS son las siglas. Ustedes me dirán, vamos a ver, sigan escribiendo por ahí. El máximo de respuestas son tres respuestas por participante para que se vaya acumulando la información en pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver quién más participa. ¿Solamente uno? Lo estás pensando, chicos. ¿Y las jóvenes allá atrás? ¿Qué me cuentan? Están ahí más o menos. Me voy a tener que quedar pegadita a la pantalla porque se pone en descanso. Es bien importante que sepan eso es bueno saberlo si ustedes realmente no tienen experiencia utilizando estas bases de datos, pues más aún es importante este taller ¿verdad? y para mí eso es muy valioso, así que si ese es el caso no se preocupen que para eso están aquí ¿verdad? Um, si en el momento el único lugar donde han buscado información es National Geographic pues eso se respeta, una revista muy buena que publica de todo, ¿verdad? Sabemos que no solamente es en el área de la ciencia, pero sí tradicionalmente la conocemos por muchísimos años. Yo recuerdo a mi papá que tenía la colección de esa revista y terminó regalándola luego a una biblioteca. Así que, y tiene unas imágenes preciosas, claro. Así que, ¿alguien más? ¿Más nadie va a contestar? Al momento no. Ok, pues vamos entonces a continuar para hablar directamente de cuáles vamos a ver en el día de hoy. Nadie me mencionó ACS, así que vamos a empezar con esa, que es la más importante. Así que los invito a todos a abrir su browser, el de su preferencia, y escribir pops.acs.org. ¿Okay? Vamos a ver el ejemplo. Mírenlo aquí. Esta es la página. Y como pueden notar, es una página bien cargada de información. ACS es una organización especializada en el área de la química. Sus publicaciones son de primer orden, son completamente arbitradas, ¿verdad? Son evaluadas y reconocidas por expertos en ese tema. Eso es lo que significa la palabra arbitrada. Así que, Aquí todo lo que ustedes encuentren es confiable, quiere decir que si ustedes van a utilizar esto como su primera fuente de información, pueden confiar y van a saber que pueden creer en lo que van a encontrar ahí, ¿verdad? que pueden citar, pueden utilizar esas referencias para su monografía o presentación. Muy bien, pues como yo busco aquí, miren, aquí ustedes pueden buscar... De distinta manera, pero la más recomendable para propósitos de lo que ustedes van a hacer es buscar en este encasillado que ven en la parte superior de la pantalla. ¿Lo notan? En la parte de arriba dice Search. Pueden buscar por palabra clave, por nombre de autor. Pueden limitar por el título de la revista que a ustedes les interesa. Así que tienen muchas alternativas. De momento, si no saben todavía el tema o están todavía indecisos de cómo buscar, ella también les recomienda mirar todas las publicaciones, ¿verdad? Ustedes pueden ver la lista de todas las revistas que hay y escoger la revista que a ustedes les interese. Así que voy a mostrarle primero esa lista. Vamos a ir aquí a Publications. Y miren, en la parte izquierda van a ver, el tipo de contenido que hay, todo tipo de recursos, porque incluye también algunos libros. Para propósitos de nuestra institución, lo que estamos suscribiendo son las revistas nada más. Sin embargo, si hay algún libro que les interese, estos libros pues se pueden solicitar prestados en otra institución. ¿Ok? Que eso lo que significa que se hace un préstamo interbibliotecario. Y eso ¿verdad? ustedes tendrían que gestionarlo con la bibliotecaria en la biblioteca pero para propósitos de acceder a la información rápida en formato electrónico pues pueden limitar la búsqueda y ver todas las revistas que hay miren la lista ahí se ve pequeñita pero en su computadora la pueden ver mejor pueden buscar por título tengo entendido que los temas de ustedes son variados ¿verdad doctor? así que no hay un tema principal que vayamos a discutir, yo voy a escoger uno al azar. Pero ustedes pueden hacer los ejemplos, ¿verdad?, según su área de interés. Pero aquí ella lo organiza por título de revista. Si por ejemplo, yo quiero ver algunas revistas relacionadas a temas ambientales en el área de las ciencias, pues puedo notar que hay una que se llama Environmental Science and Technology. Environmental Science and Technology Letters, y así sucesivamente. ¿Ven que le dan muchas alternativas y ustedes escogen? Si ese fuera el caso y esa revista les interesa, oprimen el enlace, y automáticamente, como ven en pantalla, les aparece la descripción completa de la revista, los números que ha publicado, muchísimas imágenes, videos, reviews, críticas de esa publicación y ustedes pues lo pueden acceder si bajan por ejemplo pueden ver todo o pueden marcar la publicación más reciente que es la que ven allí el volumen 56 y ven la descripción un poco más detallada con su tabla de contenido y el enlace al documento en PDF como pueden notar si yo marco PDF, automáticamente veo el contenido digital con una calidad de información bien valiosa, ¿verdad? Las imágenes, el texto, es una publicación completamente académica de investigación. Van a ver todas sus partes tradicionales como el resumen, la introducción, la metodología, la discusión, ¿verdad? Todos esos pasos que regularmente vemos en una investigación formal, pues aquí lo van a poder observar. Así que cuando llegamos a esta página, revisamos el contenido y podemos notar que nos interese. Vamos a asumir que este artículo les interesa, es lo que están buscando. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues miren, tenemos varias alternativas, la más común es bajarlo y grabarlo en la computadora porque ya regularmente no estamos imprimiendo, ¿verdad? estamos tratando de evitar gastar tanto papel, así que a pesar de que me da la opción de imprimir, está aquí disponible como ven en este recuadro en la parte superior derecha, pueden escoger la flecha de download y lo bajan a su computadora, le ponen el nombre, para que se les haga fácil luego, ¿verdad? E identificarlo en ella. Así que es bien sencillo. Y como ven, pueden también hacer anotaciones y todo lo demás relacionado al documento, pero lo más que ustedes van a utilizar son estos dos iconos, que entiendo que sería el primero, el más común que ustedes van a acceder. Pudieron entrar ahí si es. ¿Sí? ¿Hay alguna duda o pregunta en cómo buscar en él? ¿no? Muy bien, ok, pues vamos entonces hacia atrás, porque el método que les enseñé es yendo directo a una revista, pero ese no es el caso común, el caso común es que ustedes quieran buscar un tema, así que desde la página principal, que es esta, Van al encasillado donde aparece la lupa en la parte superior y escriben el tema en inglés. Recuerden que las publicaciones de ICS, su idioma principal es el inglés, así que para eso pues tendríamos que traducir esas palabras clave que nos interesan. Voy a hacer un ejemplo. Eh, ya aparece aquí porque ahorita también lo había buscado. Environmental Science and Technology, que es el nombre de la revista, pero voy a añadirle otra opción. Vamos a añadirle la palabra chemistry. ¿Ok? Para combinarlo con temas de la clase. ¿Ok? Vamos a marcar search. Y miren, rápidamente me aparece una serie de resultados que ustedes van a ir cotejando. De primera intención me dice que son miles y obviamente nosotros no vamos a estar cotejando toda esa cantidad de resultados así que yo recomiendo que se enfoquen en esta área de aquí y vayan limitando un poquito más los resultados sean idiomas sea en formato en años mayormente es que los estudiantes verdad limitan más porque les dicen pues miren por lo menos escojan los últimos tres años o los últimos dos años y así baja la cantidad de publicaciones ¿Okay? Que como pueden notar, aquí lo pueden hacer. Pueden limitar los años y pueden limitar también el tipo de investigación. Y ahí rápidamente ya bajamos a unos 955 resultados que podemos seguir bajando, ¿verdad? Porque obviamente eso no es razonable. <risa> Una cantidad muy amplia. Eh, lo importante que sepan es que si yo escribo temas muy generales, me va a parecer demasiada cantidad de resultados mientras más específicos sean pues mucho mejor así que ustedes pueden seguir combinando términos seguir limitando las alternativas aquí en esta columna y rápidamente va a ir bajando esa cantidad o limitar simplemente por el tipo de publicación la revista de su preferencia aunque ¿Okay? y de la misma forma luego que llegan aquí marcan la opción de PDF, luego que lean el título y vean si les interesa. Y nuevamente volvemos a lo mismo que vieron ahorita, una copia de la publicación que ustedes van a tener que leer e interpretar. Para propósito de la actividad que van a realizar en clase, asumo que luego después el profesor le dará detalles, pero tienen que leer ¿verdad? las publicaciones. La Exacto. metodología Ok, así que sí es bien importante que lleguen a este punto, que no se queden solamente en leer el resumen, porque el resumen no es suficiente, ¿verdad?, para poder entonces hacer el trabajo. Pues entonces vamos a ver otra base de datos muy importante que ustedes le van a sacar mucho provecho. Como ven aquí en la presentación, se llama ProQuest One Academic. Todos escriban esta dirección electrónica, search.proquest.com y ustedes van a llegar a esta pantalla. ¿Okay? Miren, a ver, me avisan, por favor. Esta plataforma, para irles adelantando algo, y Tiene una gran ventaja para ustedes y es que les provee más de 50 distintas bases de datos en un solo lugar. ProQuest como tal es como una plataforma agregada que dentro de ella tiene muchos enlaces adicionales a otras bases de datos. Quiere decir que cuando ustedes entran, están entrando a la vez en un mar de información bien amplia, que si por ejemplo yo marco aquí esta opción, vamos a poder ver la lista de todas las bases de datos que ella tiene disponible. Voy a agrandar aquí un poco para que se pueda ver mejor. Incluso hay una base de datos de coronavirus nada más, que es un tema que como ustedes conocen ha tenido mucho auge en estos últimos años, eh, pero de igual forma hay otras bases de datos bien bien especializadas como pueden notar aquí y también hay multidisciplinarias que es un, un solo espacio de muchos temas, ¿verdad? Así que ustedes pueden buscar en todas a la vez o pueden buscar en una o en dos nada más, eso según la preferencia que ustedes tengan. Regularmente para propósitos de esta clase yo les recomiendo que utilicen ProQuest One Academic porque les incluye todo este paquete de información. Obviamente el área de la química está muy bien representada, ¿verdad? Como una base de datos en ciencia. Así que esa sería la selección que yo les recomiendo. Eh, sin embargo, si tienen interés también en ver libros, pues podrían dejar marcado eBook Central, porque eBook Central les da acceso a capítulos de libros y a libros completos también, que no es solamente lo que llamamos revistas académicas, ¿ok? Muy bien, pues vamos entonces a continuar. Se supone que hayan podido llegar aquí. Van a ver en la parte superior que identifica la Universidad de Puerto Rico en Humacao, así que ustedes están dentro de la red institucional. Y rápidamente ustedes pueden seleccionar el formato de recursos que desean. Nos vamos a enfocar hoy a lo que son las revistas profesionales, así que vamos a marcar Scholarly Journal. Vamos a seleccionar, eh, um, vamos a ir, ok, quiero ir a este enlace que ven aquí que dice search tips, por favor, para que lo puedan ver, porque en este enlace es que ustedes van a poder ver distintas recomendaciones, pueden combinar estrategias de búsqueda con operadores booleanos, lo que llamamos AND, OR y NOT. También le, le permite combinar códigos y todo está explicado en este encasillado. Mírenlo aquí, cómo realizar búsquedas básicas, cómo realizar búsquedas más especializadas, cómo utilizar el asterisco, el signo de pregunta para ampliar los resultados o limitar los mismos. Así que si luego tienen oportunidad, eh, lean un poco estas recomendaciones de búsqueda porque les va a ayudar muchísimo, ¿ok? Muy bien, pues vamos entonces a escribir el mismo término o frase. Ustedes hagan lo propio, ¿verdad? En su computadora. Para ver qué resultados yo obtengo en pantalla. El propósito de hacer la búsqueda bien general es que yo quiero que ustedes vean cómo yo puedo seguir limitando los resultados. Obtuve, eh, el término que utilicé fue Environmental Chemistry and Technology, obtuve 990 mil resultados. Y yo lo que deseo es limitar mi búsqueda a que sean todas revistas profesionales y que tengan texto completo. Así que lo que hice fue marcar esas opciones para limitar los resultados. ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí atrás? ¿Sí? Muy bien. Luego, puedo decidir, como pueden notar en la columna de la izquierda, si quiero limitar la cantidad de años. Vamos a pensar que queremos los años más recientes. Actualizamos. Y van bajando los resultados. Ahora mismo tenemos desde el 2020, y de igual forma, podemos limitar el lenguaje, vamos a imaginarnos que solamente queremos los que están en español, por decir algo, y ella me dice que en español hay 260 artículos, son revisados por expertos, son recientes, y son del tema que yo escogí, quiere decir que está cumpliendo con los requisitos ¿verdad? de mi búsqueda, ahora lo que queda es seleccionar entre los resultados cuáles son los que más me interesan y que son adecuados para mi trabajo ustedes lo que van a hacer es leer el título verificar eh, un poco más su contenido a ver si tiene que ver con, con la información que buscan eso lo pueden acceder aquí donde dice abstract details marcan ese enlace o simplemente van directo al documento en PDF, ¿ok? Si lo marcamos aquí, miren el documento en PDF en pantalla, y muy simple, bien parecido a lo que vimos ahorita, lo leen, verifican que les interese y deciden si lo van a bajar en PDF, si van a imprimirlo, si simplemente tienen que buscar otro, o incluso esta te da la opción, como pueden ver aquí en pantalla, de enviar a su correo electrónico en el mismo instante. ¿Okay? Adicional, van a notar que les da la alternativa de citar. Marquen esa opción. Porque aquí ustedes van a ver en pantalla todas las formas que tienen disponible para presentarle la cita al profesor de donde ustedes obtuvieron la información. ¿Okay? Eh, hay muchísimas en este caso. Hay APA, AMA, déjenme ver cuál es más, Chicago. Mira, sería esta la de Harvard y triple E. Hay muchísimas. Aquí no sé si el doctor tiene alguna preferencia en algún formato en particular. Los, los aspectos son tres, que es APA. APA. La parte de, el segundo, pues ACS. Ok. Y el tercero, la parte de Chicago. El de Chicago. El de Chicago. Ok, veo aquí el de Chicago con la versión más reciente sería la 17. ACS no lo veo. Pero sí tenemos también APA, que la versión más reciente es la séptima edición. Así que, ¿verdad? Ustedes escogen una de esas opciones y ustedes van a poder notar que si les escogen, nada más se lo muestro para que vean cómo aparece en pantalla, les organiza la cita completa, la referencia bibliográfica completa, como entonces ustedes lo van a presentar en su trabajo. Importante que sepan que en ocasiones puede haber uno que otro error que ustedes tienen que verificar. Que si le falta alguna coma, alguna mayúscula, pero eso ustedes verdad luego lo pueden arreglar. Pero por lo menos les da como que la base de cómo ustedes pueden presentar esa cita. Esa referencia bibliográfica completa. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Les parece bien esa opción? Eso les ahorra a ustedes muchísimo tiempo. <risa> Sabemos que también a través de internet hay muchos programas que hacen este tipo de trabajo, ¿verdad? Que cuando ustedes entran los datos, le organiza las referencias. Pero ya que e ProQuest y la próxima que les voy a mostrar lo tienen, yo les recomiendo que, ¿verdad? que lo utilicen para maximizar este proceso de búsqueda. Muy bien, pues vamos entonces hacia atrás. Y van a notar que ustedes no tienen que ir uno a uno enviándose el documento ustedes pueden seleccionar varios y luego al final enviarse todos los que necesitan Quiero decir que pueden marcar en el encasillado los recursos como pueden notar aquí en pantalla que fui marcando cada uno de ellos y luego es que entonces pulsan la opción de email y ahí es que ustedes completan los datos que les solicita la pantalla y van a recibir las referencias de los tres recursos que enviaron, ustedes marcaron. Así que adelantan también de una vez todo ese proceso. Eh, tienen la alternativa aquí, como pueden notar, de escribir la dirección electrónica, su nombre. Lo importante es que llenen todos los encasillados que tienen un asterisco color rojo. Esos son los asteriscos, lo que significa es que son los campos obligatorios que deben ustedes completar. ¿okay? Muy bien, pues ya que les hablé un poquito de ProQuest, les hablé de Ices, Voy a cerrar con la plataforma de EBSCOhost, que es otra plataforma muy buena, y siempre la presentamos porque hemos visto que es de mucho interés mayormente de los estudiantes, de navegar en ella, utilizarla, porque es bien intuitiva y fácil de manejar, ¿ok? Así que vamos a ir a la plataforma de EBSCO, yo la tengo ya aquí abierta, pero ustedes lo que van a escribir, bueno, déjenme presentárselo porque lo tenemos aquí, tenemos aquí search.etnet.com, ¿ok? General Science Full Text, esta es la próxima que les voy a mostrar. Y eso está dentro de la plataforma de EBSCOhost, ¿ok? Mírenla aquí. La tercera opción. Search.epnet.com. Muy bien. Se supone que han llegado a una página como esta o una que diga EBSCOhost Web, algo así, y ustedes marcan el enlace. ¿Marcaron el enlace? Muy bien. Pues cuando lleguen aquí, ustedes pueden seleccionar todas y hacer una búsqueda completa, pero eso no es como que la mejor recomendación que les puedo dar, porque como tiene tanta y tanta información, los miles y miles de resultados que van a obtener van a ser bien difíciles de manejar. Así que yo les recomiendo que sean un poquito más específicos y escojan una o dos bases de datos nada más dentro de la plataforma. Una de las más comunes que tiene de todo un poco es Academic Search Ultimate, que es multidisciplinaria. E incluye también el tema de la química. Y si siguen bajando, por favor, vayan casi hasta el final. Ustedes van a encontrar de diferentes temas, incluso hasta de libros electrónicos también. Van a encontrar General Science Full Text. ¿Ok? les pido por favor que la marquen ahí obviamente el enfoque es más específico en el área de las ciencias y van a tener recursos desde eh, 1995 en adelante así que luego de eso al final van a marcar la opción continue por alguna razón me sacó, me permiten un segundito que perdí la conexión Me dicen si pudieron entrar, por favor. La lista es bien larga, son más de 50 bases de datos. <risa> ok, ya logré entrar. Ustedes me dicen si lograron. Todos sí, muy bien. Pues nada, ¿qué notan aquí? Pues sí, lo mismo, unos encasillados donde tenemos que depositar información para que ella me dé los resultados disponibles. Una estrategia bien importante que quiero enfatizar con ustedes antes de que se vayan hoy es que dependiendo de la plataforma les va a dar las opciones que ustedes ven así a mano derecha de limitar la búsqueda pero específico por campo que eso es lo que llama select a field y es opcional pero es bueno recomendárselos a ustedes y es que lo limiten si ustedes ya saben el tema y quieren que sea específico de esa área pues pueden escoger la opción subject term y los resultados van a ser más certeros ok Vamos a escribir los términos de búsqueda. Pueden combinar con los operadores booleanos, que también es otra estrategia de búsqueda que ya habíamos hablado previamente y aquí se ve clara la opción de AND para combinar términos. Siguen combinando términos. Van a notar que ella, mientras ustedes escriben, les va sugiriendo... ¿Cómo entonces terminar de redactar la palabra para que eviten tener errores ortográficos? Porque si incluyen un error ortográfico, la plataforma les va a decir que, está, que no encuentra resultados y le va a sugerir otros términos, ¿verdad? Pues ya de la mano, ustedes tienen esa alternativa. Pueden seguir limitando por materia. Hacen la búsqueda... <coughs> Y aquí van a notar que como yo fui bien específica diciendo que yo quería que eso apareciera como una materia principal, los términos de mi búsqueda, y que aparecieran todos, porque combiné con el operador booleano AND, quiere decir que tienen que estar los tres términos, pues me aparecieron 64 resultados. Una cantidad un poquito más razonable a lo que habíamos visto previamente, ¿verdad? Pues ustedes, ¿qué van a hacer? Pueden cotejarlos o pueden seguir refinando sus resultados limitándolos en esta columna de la izquierda si no le interesa el 93 porque no es un año eh, adecuado para su trabajo y quieren comenzar como 2015 o 16 pues ahí limitan y ven esos ocho resultados que aparecen ahí ok como vemos los artículos similares a lo que habían visto previamente en formato pdf donde ustedes van a poder bajar la información pueden leer el resumen y también pueden obtener la cita bibliográfica ¿Okay? en este caso la referencia tal y como debe aparecer en su trabajo monográfico o presentación ¿Cómo lo podemos ver pues miren rápidamente dependiendo del que ustedes le interese si le interesa este marcan el pdf Aquí ya están viendo el artículo. Mírenlo ahí. Luego entonces en esta columna pequeña que ven a mano derecha, que está pequeña, pequeña, ¿verdad? Eh, pegada en ese borde, le va a dar la alternativa de grabar el artículo también en la nube de Google, ¿verdad? Que eso muchos de ustedes también lo utilizan. Eh, imprimir, enviar por email. Y esta opción déjenme buscar por aquí mírenla aquí esta es la opción de la cita que le dije es la hoja color amarillo que aparece en esa columna ok ahí entonces ustedes escogen la opción de apa o de chicago o cualquiera otra que ustedes tengan de preferencia y copian y pegan esta información que ven aquí ¿ok? Eso es bien importante, jóvenes, que puedan hacer esos pasos. Se ven repetitivos, pero es que dependiendo de la plataforma, esos iconos o alternativas aparecen en distintos lugares, ¿verdad? Pero como pueden notar, eh, son bastante intuitivas, fáciles de utilizar. Aquí que dependemos, obviamente, de la conexión de Internet, de que la búsqueda que ustedes realicen sea una efectiva, ¿verdad? Libre de errores. Y que cuando ustedes tengan alguna dificultad en encontrar lo que están buscando, nos procuren, nosotros estamos para eso, para ayudarlos ustedes en ese proceso, ¿verdad? Que se sientan cómodos y que puedan cumplir con el requisito de la clase, que es el propósito principal, pero estoy segura que todo esto después ustedes lo van a poder aplicar en cualquier otro curso, que esa es la ventaja, ¿ok? Estas son bases de datos suscritas por nuestra institución, pero hay muchas otras que son gratuitas a través de Internet. Y yo siempre las menciono porque yo reconozco que también a través de Internet hay mucha información bien, bien valiosa y que ustedes pueden acceder en cualquier momento. Así que, a pesar de que sé que ya la clase está terminando, importante que sepan que como ya tienen la presentación, vean estos enlaces adicionales que les compartí como el DOA, que es el directorio de revistas académicas abiertas, completamente gratuitas, que ustedes pueden acceder, o Cielo, PopChem y Re3Data. Esa, en particular, viene siendo como un compendio de muchos repositorios a nivel mundial. En este caso, es una base de datos, la segunda, bien, bien interesante y que ustedes ahí van a conseguir muchísima información. Así que se las recomiendo con ojos cerrados. Y finalizamos entonces con las referencias que utilice para la presentación. Espero que haya sido ¿verdad? del beneficio de ustedes. Muchísimas gracias.